en esta ocasión vamos a explicar el término instanciar una clase para poder explicar el término de instanciar una clase vamos a contextualizar eh, un proyecto que se piense realizar en Java para eso es necesario organizar eh, un paquete paquete mundo y un paquete de interfaz en el paquete mundo eh, van a existir dos clases una llamada estudiante y una llamada novia estas dos clases van a estar relacionadas aquí hay una flecha hay una relación que le vamos a llamar novia y en la clase interfaz vamos a crear una clase llamada universidad eh, va a ser la clase principal que al interior de ella vamos a crear el método principal este va a ser nuestro contexto para poder explicar, una vez que determinemos el concepto de lo que es instanciar una clase, poder ver las diferentes formas que existen de instanciar una clase. ¿Qué es instanciar una clase? Supóngase que tenemos dos clases, clase 1 y clase 2. En la clase 1 vamos a crear una variable que le vamos a llamar objeto. ¿Sí? esa variable o ese objeto va a ser o va a ser de tipo clase, este objeto va a tener la facultad de poder hacer referencia a todos los elementos de accesibilidad pública de la clase 2. Esa es una de las maneras más sencillas para establecer una clase. Se crea el objeto en la clase 1, ¿Sí? De tipo clase 2. Y ese objeto va a tener la facultad de poder hacer referencia a todos los elementos de accesibilidad pública de la clase 2. Vamos a, a mirar cuál es la convención para crear un objeto instanciador. La convención para crear un objeto instanciador está definido de la siguiente manera. Defino el nombre del objeto. Como se observa aquí en la parte inferior. Debo de definirle de qué tipo de clase es este objeto. Este objeto va a ser de tipo de clase clase 2. Porque es el que va a hacer referencia a todos los elementos públicos. Y le asigno la instrucción de código new. Con la instrucción de código new. es Esta instrucción es la que me va a permitir poder crear un espacio de memoria. Para que este objeto pueda hacer referencia, pueda, hacer, eh, pueda invocar ese espacio de memoria de la clase 2. Y siempre que se crea un objeto instanciador, siempre, por favor, siempre, se va a llamar el método constructor de la clase a la cual va a hacer referencia el objeto. En este caso, el nombre del método constructor debe ser el nombre del método constructor de la clase número 2. Y cuando yo llamo el método constructor de la clase número 2, pues lo acompaño de los argumentos que en este caso requiere el, el método. Eso es instanciar una clase. Entonces, vamos a resumir que es instanciar una clase. Sencillamente es crear una variable llamada objeto, ¿sí? con la instrucción new. ¿De qué tipo? De tipo de clase a la cual se va a hacer referencia. Y se debe llamar el método constructor automáticamente de la clase número 2 o de la clase a la cual se va a hacer referencia. Eso es instanciar una clase. Vamos a mirar las diferentes formas de instanciar una clase. Existen dos formas de instanciar una clase. Para eso, remontémonos nuevamente al, al proyecto que inicialmente eh, observamos. Y aquí existe la primera forma para poder instanciar una clase. Observen ustedes que estas dos clases que pertenecen al paquete mundo están relacionadas por una flecha ¿sí? que le vamos a llamar relación y que esa relación se va a llamar novia. ¿Cómo se hace ese procedimiento? Entonces vamos a explicarlo en, la siguiente, en esta siguiente diapositiva. Tenemos la clase estudiante y tenemos la clase novia. Vamos a crear un objeto en la clase estudiante, pero ese objeto va a tener las características de ese atributo de la clase estudiante. Ese atributo que es propio de la clase estudiante va a tener unas características que son las que estoy explicando eh, colocando acá abajo. Entonces ese atributo le vamos a llamar novia, pero de tipo ojo, de tipo clase novia. Y recuerden ustedes que todos los atributos, todos sin excepción alguna, son de un nivel de accesibilidad privado. Y ese atributo en el método constructor, observenlo aquí, en el método constructor de la clase estudiante se le define el espacio de memoria al, al, al cual va a apuntar. En este caso va a hacer referencia a todo el espacio de memoria de la clase novia. Por tal motivo, ese objeto que normalmente se le, le vamos a llamar atributo asociativo, observen aquí, atributo asociativo, es el que se va a encargar de poder hacer referencia a todos los elementos de, de accesibilidad pública de la clase novia. Esto es una manera de poder instanciar una clase por medio de un atributo asociativo. Miremos la segunda forma de cómo instanciar una clase. La segunda forma es la más conocida y la más simple. ¿Cuál es? Desde la clase principal y desde el método principal yo creo el objeto instanciador el, el cual va a ser referencia a la clase a la cual yo quiero eh, apuntar o hacer referencia. Y la convención a nivel de código para crear un objeto instanciador en este caso creo un objeto llamado hoy Estudiante de tipo clase estudiante le asigno la instrucción new, que es el que me permite crear el espacio de memoria para poder hacer referencia a toda la clase estudiante. Llamo el método constructor estudiante con sus respectivos argumentos. Esta es la segunda forma para instanciar una clase. ¿sí? Espero que con esta pequeña explicación tengamos claridad a partir de este momento de lo que es instanciar una clase. Ahora vamos a observar a nivel de código en Java, cómo se realiza el proceso de instanciar una clase. Eh, previamente eh, se ha creado el proyecto de estudiante de la universidad. En el paquete SOR, donde van a quedar todos los archivos fuentes, se ha creado el paquete de la interfaz y el paquete mundo. Eh, al interior del paquete mundo hemos creado las dos clases, estudiante novia y en el paquete interfaz hemos creado el eh, la clase estudiante universidad. Aquí las podemos observar. Vamos a explicar la primera manera de cómo instanciar una clase. Para eso voy a la clase principal y en la clase principal estudiante universidad al interior de ella debe existir el método principal llamado voy y al interior del método principal lo primero que se hace es crear o definir el objeto. En este caso he definido un objeto llamado Oye Estudiante de tipo clase estudiante. Esto significa que este objeto va a hacer referencia a todos los elementos del de nivel de accesibilidad público de la clase estudiante. Para poder crear el espacio de memoria a, a la cual va a hacer referencia a este objeto utilizo la instrucción new y automáticamente debo de llamar el método constructor de esa clase. Como el método constructor de esa clase exige o, o, o presenta, miremoslo acá, voy a la clase estudiante, exige que se le envíe unos argumentos de acuerdo a estos parámetros, observe, tiene un parámetro de tipo string llamado non estudiante, nombre del estudiante, tiene un segundo parámetro de tipo entero, que es la edad del estudiante, tiene un tercer parámetro que se llama eh, estatura del estudiante, de, de, de tipo doble. Y tiene un cuarto parámetro que es el nombre de la novia de tipo string. Estos cuatro parámetros son los que exigen que en el momento en que se llame el método constructor, en el momento en que se crea el objeto, pues se le debe enviar esos argumentos. ¿Qué argumentos les estoy enviando? Le estoy enviando el nombre del estudiante: Pedro Pablo Pérez, 18 años, estatura 1,70, y el nombre de la novia: Pepita Mendieta. De esta manera es que se instancia una clase, y en este caso lo que estamos haciendo es desde el método principal de la clase principal del proyecto, por medio de Oye Estudiante, podemos instanciar todos los elementos de la clase estudiante. Miremos un ejemplo rápidamente de cómo lo vamos a hacer. Entonces digo Oye Estudiante, punto, y observen ustedes que me aparecen todos los métodos de la clase estudiante. En este caso, que edad de estudiante, o sea, el método que me permite consultar la edad del estudiante, el método que me permite consultar la estatura del estudiante y el método que me permite consultar eh, el nombre del estudiante. Si yo en este caso, por ejemplo, selecciono este, ¿sí? doy doble clic y esta línea de código insertada ¿sí? en una línea de código, para mostrar el buffer de memoria de salida, o sea, para mostrar algo por pantalla, pues inmediatamente eh, lo estaríamos realizando. Vamos a hacer algo muy, muy sencillo, muy rápido, le digo System o eh, PrintLine, ¿sí? para que ustedes puedan observar cómo se instancian los elementos de una clase por medio de un objeto. Listo, ahí está. Ya en este caso, eh, estoy generando una línea de código de salida al buffer de memoria, el buffer de memoria de salida, y eso me va a permitir poder en ese buffer escribir este dato, que es la consulta del estudiante. Vamos a ejecutar el proyecto, vamos a salvarlo previamente, lo compilamos y lo ejecutamos, y aquí está, mire, Pedro Pablo Pérez, que es el nombre del estudiante que en este momento eh, tiene el estudiante, de este proyecto. Listo. Volvamos a la otra manera, de, pues, la segunda forma de cómo instanciar una clase. Entonces para eso me voy a la clase estudiante y de acuerdo a la imagen que nosotros teníamos, esta. observen ven ustedes, yo, yo tengo dos clases, una clase estudiante y una clase novia que pertenece al paquete mundo. En esta clase hay una relación de nombre novia. ¿Eso qué significa? Que esto se me convierte en un atributo asociativo porque este, en el fondo, es un objeto que es el que va a permitir poder relacionar eh, la clase estudiante con la clase novia. Vamos al código para que ustedes puedan observar este proceso. Por eso, eh, cuando estoy en la clase estudiante, aquí están definidos los tres atributos iniciales, pero aparece un cuarto atributo que es el atributo asociativo este atributo asociativo les, le vamos a llamar oye novia de tipo qué de tipo clase novia y al interior del método constructor para poder crear ese espacio de memoria porque este objeto es el que va a instanciar todos los elementos de accesibilidad pública de la clase novia entonces hay que crearlo con instrucción new y automáticamente ya les había comentado que se debe llamar el método constructor de la clase a la cual se va a hacer referencia cuáles son los argumentos que yo le debo enviar al método constructor pues son los eh, los argumentos que exige el método constructor en este caso el método constructor tiene un parámetro llamado string nombre de la novia y eso es lo que yo desde la clase estudiante el método constructor le voy a enviar entonces en este caso le estoy enviando este argumento este argumento ya dónde sale pues al, al, a la clase Perdón, al método constructor de estudiante le llegó cuatro parámetros. Observen aquí. Los tres primeros son los que se van a encargar de darle forma a los atributos de la clase estudiante. Pero el cuarto es un parámetro que debe, por medio del método constructor de la clase novia, se le debe enviar a la clase novia. Y esa es la razón de por qué este mismo entra aquí como argumento para podérselo enviar a la clase estudiante. Esto, si estuviéramos analizando el concepto en programación orientada a objetos, esto normalmente se llama jerarquía de objetos, pero en nuestro caso, y a lo que se está trabajando en el proyecto, entonces este es un objeto instanciador con las características, ojo, de lo que normalmente se conoce como un atributo asociativo, que es el que permite referenciar desde una clase, a todos los elementos de accesibilidad pública de otra. De esta manera, eh, hemos explicado cómo instanciar una clase, sus dos formas de hacerlo. Espero que eh, nos podamos ver en una próxima.